mis amores hace tiempo como que no me sentaba con ustedes a charlar el video de hoy es parte de el blog más no me acuerdo cuál lo voy a sentar con ustedes porque hace como una semana me llegaron tres paquetes a la puerta tres bolsas para ser exacta y no sabía qué eran ni quién los había enviado así que en este video les voy a decir qué contienen esas tres bolsas y Vamos a ver, vamos a empezar. Ok. La primera bolsa es esta. La segunda bolsa es esta. Y la tercera bolsa. Y como pueden adivinar, es ropa. Así que vamos a ver. Les voy a hacer un try on haul. En este video me mido la ropa. A ver cómo me quedó. A ver si hay cositas que me gustan. Hay cositas que a lo mejor no me gustan. Y se las puedo vender por Instagram. No sé. O regalar algunas otras. Eh, así que vamos a ver. Nunca he hecho un try on haul. Le había hecho uno una vez. Pero no me gustó cómo quedó. Y nunca lo subí. Así que vamos a intentarlo. Esta vez, así que vamos allá Ok, el primero que me voy a medir Es este traje Es de BCBG. Mírenlo por aquí Así es como se ve Y pienso que es bastante bonito Miren este Este me queda un poco grande De aquí Es un traje largo Tenemos esto. Este también es de Sara. Se ve así y se amarra aquí. Está este. Pero con un cinturón se vería bien. Tengo este chaleco también. Este es de Forever 21. Y este es así. Me voy a poner una correo. Este realmente no me gusta. Este es de BCBG Pero la camisa de adentro Queda como un poco más grande Me gustan estos es encajecitos Pero esta camisa como que no queda Este es como bien transparente Pero me encanta Se ve elegante Este lo puedo usar como para la playa Este está lindo, pero... Aquí abajo eh, Nada, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Si quieren que le haga más try on haul Pues déjenme saber en la parte de abajo también Y si hay algo que les pueda vender Que son bastantes cosas me dejan saber en Instagram, ¿ok? Y nada, síganme en mi Instagram para que sean parte de mi vida. Eh, y sepan lo que hago más día a día. Porque muchas veces no les puedo subir Vlogmas. Pero allá les pongo stories o les explico lo que está pasando. Y pues ahí ustedes saben. Así que nada, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya encantado. Bye, nos vemos otro día.